¿Sí? ¡Como los griegos! ¿Sabes que los griegos creían que los pelos eran las almas de tus ancestros? ¿En serio? <risa> sí. ¡Claro! ¡Como los griegos! Me estás diciendo... A ver, a ver, a ver, compañero. Esto es real, ¿eh? Esto es así. De déjame parar, déjame, déjame pensar. Me estás diciendo que todo pedete de un griego en la época, toda flatulencia que salía de su agujero rectal, ¿Eran los almas? Sí, sí, oí que, que creían eso, pensaban eso. Que cuando se tiraban un pedo, lo que salía era el alma de un... ...de un pariente. Claro, como mi mamá. Eso sí que es unión familiar. Eso, eso es, es unión familiar. Un familiar. Lo demás son tonterías. ¿Y qué? Nada vez... Sí, si de entrada lo descarté, dije, ¿qué me estás contando? Pero... Lo fui pensando y... ¡Claro, como los griegos! ¿Y qué? Pero yo, lo que aquí me deja no nadado, la verdad es que me dejas bastante de pasta de bonito, me dejas bastante frío, me dejas bastante extrañado. Como mi mamá. Es, es tu, tu, tu amor a los griegos. ¡Claro, como los griegos! ¡Claro, como los griegos! Cerveza, eh, vino, y... Y pepino. <risa> sí. Tío. Esto es real, ¿eh? Por cierto, te tengo que contar algo, hermano. Mira, mira, esto te lo No sé si tú recuerdas que hace unos años cuando compartíamos pueblo de mierda donde vivíamos. Y de mierda. Bueno, un pueblo, ese pueblo. El pueblo es. No sé si recuerdas que yo siempre, bueno, hacíamos el programa y me acababa quedando en el ático, arriba, ¿no? ¡Claro, como los griegos. Pero yo que te pedía entre medio, damos un griego. ¿Sabes? En Dame mi casa que hay siempre, ¿no? No, no, escucha. Hay griegos. Que... Ahora tienes griegos, ya. Claro, hoy especialmente, y espérate, hay más. Continúo con la tradición de mi mami, ¿no? Como mi mamá. Resulta que mi mami a mí de siempre me ha dicho que el pan es la gracia de Dios. El, el torrado, o sea, no se puede tirar pan. Esto es real, ¿eh? Esto es así. ¿Qué pasa? Llega Rubén a vivir a México, ¿de? ¿Y qué hace? A los dos meses compro pan torrado y me echa aceite, como mi mamá. ¿Qué te parece? ¿Cómo se te queda el cuerpo? Claro, como los videos. Muy bien. ¿Y te tiras más pedos o qué? Bueno, a ver, ¿alguno he hecho? ¿Quién no se tira pedos? Piensa que somos seres cagantes. ¿Quién un ser que no sea cagante en este planeta? Claro. Estás ¿Tienes? tirando espíritus tuyos en tierra ajena. ¿Te das cuenta de no lo complejo que ajena? es todo? No es complejo. Va subiendo al aire y se, se impregna en el ecosistema. No pasa nada todo la naturaleza. Todo se junta y ¿no? Todo se junta, ahí, ¿no? todo, se junta claro. todo se desarrolla y de bing, fan, fin pam, fin, pam, fin, fin, ¿Y qué? Pero bueno, a lo que íbamos como los griegos continuamos, ¿y qué más? ¿Y qué más? ¿Qué más decían esos griegos? Oye, ¡Qué loquillos eso. eh, esos griegos! Qué, ¡Qué locos, no! ¡Qué loquillos! ¿no? Oye, todo gilipollez. así algo como... muy friki Dime algo tú es pues que no sé, tío. ¡Algo! Oh. Ya está. Tal cual, ya está, ¿no? Ya, ya, ya lo, lo tenemos. Fue. ¿Plegamos por ello sí, o sí. no? ¿Sí? sí, Pero sí pues. Bueno, si quieres, sí. ¿Y qué? Como mi mamá.